Por venir a todos, somos Víctor Andrés, eh, trabajamos para Jensen yes, Technology, que es la compañía que desarrolla los Technology. Víctor es mi compañero de aquí, por voy a, ir a, poco, no a la foto, no a duda, es ingeniero técnico en informática de sistemas, es el desarrollador backend de nuestra empresa y ahora eh, mismo su pasión es el body combat, porque antes tocaba la guitarra para enamorarse. Yo soy Andrés, soy politólogo titulado y guía de tiempo completo. Eh, trabajo en el marketing online del Component Creator y soy un experiente, amante y defensor de las FOCA Canadiense. La es también una de mis luchas actuales. Somos muchos más, somos 8 y otras seis personas que trabajan a diario en mejorar el Component Creator y, y muchas otras cosas. Eh, lo vamos vamos a explicar un poco es eh, la estructura, cómo funciona la estructura de Joomla, a nivel de código, pero es muy básico porque no tenemos tiempo para entrar en detalles a little es de, que of no a little bit of a little que a a no Roberto, podido a no ha vamos a darnos final vamos a, a dar uno, una Luego vamos pequeña a hacer vamos a hacer una introducción a little bit of a little bit of a a hacer a vamos a hacer, una demostración de, para hacer un componente completo. Pero también yo también tengo un poquito de preguntas y respuestas por si tenéis algo preguntando. La estructura de Luna. Creo que esto le corresponde más a Luna, ah, okay, sí. que es el señor técnico. Okay. Eh, Alejandro me ha llamado esto. Y básicamente, pues Luna se compone, aparte del código, se compone de estas extensiones, son los plugins, son los módulos y un comedar telefónico compone básicamente es lo que nos da. en los plugins, como ha dicho Alejandro, es un tipo de extensión especial que no se muestra especialmente a los usuarios, que da un poco por debajo y que que se ejecuta cuando ocurre algo, algún tipo de evento pasa en el sistema. Como puede ser una petición de pago, o puede ser cuando queremos no, comprobar de dónde la IP del, del usuario, vamos a tipo de datos. Es decir, cuando ocurre un tipo de evento en, en el sistema. Los módulos son extensiones que se utilizan para mostrar es un elemento independiente. Que ya puede ser el usuario que está bloqueado, una radio online, un mapa, lo que sea, pero en cualquier posición de un nosotros terminamos. Y va a ser cuando también con el, con el ACL, la lista de los accesos, acceso, etc. Y el componente es realmente la gran decisión de Joomla, que básicamente lo que hace es coger Joomla y lo convierte en lo que tú necesitas. que es la, la gran parte. La, lo bueno que tiene la que tiene su parte básica y la parte tiene la posibilidad de, de lo como quieras. Y como tal, como está ahí, cuáles son eh, las funcionalidades que no existen en el blog, ¿no? como sea gestión de usuarios, un blog, un foro, redes sociales, una tienda online, lo que sea. ¿Quién de aquí sabe qué es el VT? ¿Quién de aquí sabe algún patrón de diseño? Vale. Eh, básicamente el de diseño es como una serie de guías que te ayudan a la creación de un, de un software hay, hay diferentes en UDC hay más cosas que hacer en Mount SAL, hay Singleton también, hay varios y vamos a explicar esto porque me he empezado a en UDC son modelos de controlador, y básicamente son como tres divisiones que separan el código para que sea más mantenible, sea más fácil de, de desarrollar el modelo son las adaptaciones de la estructura de, de, de datos es decir, la parte interna de componentes. La vista es eh, la manera que toma, vamos a enseñar esos datos. Y el otro lado es elemento de las que que sirve para cargar los datos y matarse mmm, a hacer la vista para que lo de otra forma. Lo bueno, es que, lo bueno es que tiene este tipo de estructura es que, por ejemplo, puedes cambiar modelos y no tienes que cambiar la vista para mostrar esos datos. ¿no? Sí. Ahí va, es es una manera de el código. ¿Qué para, para mi compañero? Bueno, el componente Creator empezó como una herramienta para la empresa. Yo ni siquiera estaba trabajando todavía aquí, pero llegamos a la conclusión de que hacía falta una, una herramienta que te hablara todo el proceso de generar el código de un componente, ¿no? Porque hay muchas tareas que se repiten cuando un componente Heitor. Por ejemplo, crear toda la estructura del directorio con de, la pista, los controladores, todo eso es un, un trabajo muy repetitivo que hace la, la programación muy penosa, muy, muy difícil de mantener. Entonces, llegamos a la conclusión de que había una, una necesidad y una vez la, la encontramos, empezamos a desarrollarla poco a poco. Pues, ya llevamos cinco años haciéndolo. Y en ese tiempo hemos tenido oportunidad de, de hacerle muchísimas mejoras. ¿no? Lo tenemos reducido a 14 idiomas, gracias a la colaboración de un montón de nuestros usuarios lo eh, usan ya 42.000 desarrolladores, hemos creado 75.000 componentes y a dos horas por componente que calculamos en lo que ahora son 17 años que hemos ahorrado a, a, a todas las unidades desarrolladoras de desarrolladores de IPLAN. Luego también tiene muchas más funcionalidades que la, la vamos a enseñar justo en la eh, eh, Ha tenido un proceso de desarrollo de muchos años, entonces... Ha generado componentes desde la versión 1.5 a, a la 2.5, a la 3.3, que son las que tenemos ahora. La 1.5 ya la, la estamos desatendida porque sabíamos que ya no era segura. Pero ahora mismo puedes crear un componente tanto para la versión 2.5 como para la 3.3, partiendo de la misma estructura. O sea, con algunos detallitos que sabes que no están en las dos versiones, como el campo TARS, por ejemplo. Sigue que la, la estructura de código vista de controlador de ayuda al 100%. Es lo que ha Víctor, una de nuestras preocupaciones es que ese código sea estándar, porque lo hace mucho más fácil de entender a todo el mundo. Que en el momento en que introduce cosas personalizadas, ya pierde la universalidad. Entonces, hay que, siempre nos estamos siguiendo al modelo digital controlador y a todos los estándares digitales. La función es CRUD, que si no me digo, es copia, create, create and para bueno, que crea el yo sé okay, no perdón. Define las opciones tanto en el frontend como en el backend. Y es compatible con las funciones de, de la lista de control de acceso. No Podemos hacer que parte de nuestro componente lo vea con un tipo de usuario y la otra parte no. Y gestionarlo así para tener usuarios distintos. Eh, las últimas funcionalidades pues, son cosas que nos han, además, que nos ha tenido la comunidad propia que tenemos de, de usuarios. Está, está, está un poco articulada ahí en un foro donde la gente nos sugiere cosas, debate un poquito y de ahí cogemos las cosas que creemos que son más útiles y que van a generar un ahorro de tiempo acumulado a más gente. Pues, por ejemplo, eh, actualizar la base de datos cuando se aplica un cambio. Eh, tú antes construías un componente y si luego hacías una modificación en, en nuestra sí. interfaz Tenía que, volver, que tenía que desinstalarlo y volverlo a instalar de nuevo. Eso hacía el proceso muy incómodo para mucha gente que no, no estaba manejando a lo mejor eh, programas de control de versiones o que, tenía que, que perdía los datos de la, del componente. Entonces, todo esto hace que se haga muchísimo más sencillo y más rápido. Pudiendo probar varias versiones del mismo componente. Luego está, integra, la integración con la búsqueda de enla. No sé si lo sabéis, pero es que una tiene un campito que puedes meterme, ¿no? Creo que es un módulo. Sí, sí, sí, un plugin es un de, de búsqueda que te busca todo, todo el sistema. Entonces, los componentes que generamos nosotros también entran dentro de esa búsqueda. Un generador de módulos, que era también una, una petición que se ve no hace ya muchísimo tiempo, pero que era complicadillo, porque hay que buscar, como he dicho, una versión única, eh, que sea universal para todo el mundo. Entonces ya cualquier cosa que genere el componente se puede mostrar en cualquier lugar de la página web. Eh, filtros de la lista del front-end, pues esto ha sido una mejora de, la, de cómo se ven la, la parte de, de la página web que se encuentran en los usuarios eh, de cada público. ¿no? Antes eh, solo teníamos una lista con los valores de un campo, también teníamos, que más era? El, el, el, un elemento que podíamos mostrar también y podíamos mostrar una, una edición de uno de los elementos. ¿no? Vale. Ahora también mostramos las listas de, pues, si tienes por ejemplo para elegir entre varios valores, entre campos, puedes coger, seleccionar uno y si eso está asociado a otro campo, eh, te mostrará solo los que tiene también el primer campo. Luego lo, lo enseñamos un poquito más tarde. Claro. Ah, el código, vale, sí. Eh, bueno, todos los lo que he asistido a esta charla tenéis un 50% de descuento de cualquier suscripción que queráis luego comprar si porque el libro merece la pena. El precio lo hemos visto antes era muy ajustadito pero como el tema es probarlo y verlo, vamos un 50% solo poniendo el y la 14 en el cuando vayáis a comprar. Bueno, vamos a hacer ahora un componente que va a ser, pues. Como estamos haciendo un evento, una pues, organización de eventos. Son cinco tablas, de eventos, organizadores, ponentes, asistentes y charlas. Y ahí pues, enseñamos la relación que tiene cada uno de ¿no? los, los campos que tendrán. Un evento tiene bueno, un nombre, un logo, la dirección, fecha, ponentes, lo mismo. Las charlas también tiene campos propios. Y luego el evento está relacionado con un organizador es existente. Eso lo hacemos con un clave primaria. Y ya lo, ya lo vamos a hacer esto en la, la página principal. Vamos, a ver Como no, registrar, esto es sencillo lo vamos a mostrar ahora. Bueno, eso lo dejamos. La de la para ¿vale? Sí, claro Y Empezamos a explicar. Bueno, vamos a ver si <ríe> después. Bueno, pues básicamente vamos a empezar con los componente. Vamos a, Bueno, se puede la página. Bueno, sí. un poco la página mejor. La página es encinita. Porque lo que nos centramos es la, la funcionalidad. Lo que pasa es que con esta resolución se ve muy mal. Sí. Un solo a ver si puedo cambiar la resolución a esto. Y luego tiene la que No, no me sé deja. Y los entiendo en de, de La Ahí sí, tiene que a de a está Bueno, Tenemos cuatro soluciones, el BNS son tres, la gratuita pues, incluye cualquier número de componentes, pero yo no andaba. Luego tenemos un poco de un eh, Como de tres, son 29 euros al mes que incluyen cualquier tipo de componente con cualquier número de tabla y soporte técnico, del cual somos bastante orgullosos, porque de hecho, la gente valora bastante bien que no solo sea la herramienta los precio, sino que también... Ayudamos como construyendo, yo, yo, yo, yo, yo tengo una serie de guías. y Básicamente hemos enseñado a medio MedioJumla a programar. Y ¿cómo básicamente es que ahí no, no todo el mundo sabe dónde está. Exactamente. Y sí. pues va sí, vamos a ver. Luego tenemos el Foro, por ejemplo. ¿Dónde? ¿Me ayuda? ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? <risa> Bueno, estas son las, las compañías con las no que habíamos trabajado. Antes estábamos hablando de la colaboración con otras empresas y se me olvidó comentar que, que eso que tenemos... En realidad, y sol, solíamos poner <coughs> con documentación de la plataforma, pero lo que pasa es que un poco abandonadas y también el pueblo también ayuda mucho a que la gente busque su solución. Entonces, que, en realidad estamos un poco abandonados, pero lo deberíamos... Sí, tienes, no, falta bastantes cosas. ¿Puedo trabajar? Sí, ah, sí, ah. Ahí. Y. los sí, sí, sí. un poquito? Y básicamente el solo, como tal. tiene que de porque aquí mejor, a ver, actuar... No, aquí es que más gente descargando. <risa> <risa> eh, básicamente es por un y, y si sí, podéis ver los distintos hilos que tenemos. Este es el que más. Es de gente. pidiendo más. En <risa> básicamente, cuando un usuario vía ticket o vía chat todavía, o vía foro solicita algún tipo de mejora, lo que básicamente decimos es que. ...que hacemos la, el aporte, como ya, y si la gente está de acuerdo con esa mejora y de que de, de, de verdad aporta algo muy útil a un tipo de pues lo implementamos en... También usamos de, de tablón de anuncios por las nuevas funcionalidades. Exactamente. Y bueno, hay una sección donde la gente se ayuda entre sí, ¿no? Porque cuando uno de los problemas es que no podíamos dar soporte a la gente que entra... Que de forma gratuita porque la época nunca claro, va a ser inasumible, ¿no? pero sí queríamos darle un lugar donde se pudieran relacionar y se pudieran ayudar entre ellos y de hecho pues serán códigos que cosas de talento. ¿no? La verdad es que ha sido una, una herramienta para crear comunidad muy buena. ¿no? ¿Nos vamos ya a hacer algún momento? Sí, ya vamos a hacer algún momento. Bueno, si la... Si cada... eh, ¿No lo has hecho? Sí, más pues, o ¿no? menos. Pues, por ejemplo, por aquí... Esto está traducido a un de idiomas. Uh -huh. eh, eh, esto es lo que yo me he llamado, es que mucha gente no me a ti que es solo idioma, porque nosotros no entendemos tenemos que usar o la magia de la la Google, Google también. Para para nosotros ver. respondemos así, gracias a la magia de, de Google también. Hacer... Es pero ahora ya está Sí, está muy bien. Eh, entonces, básicamente, pues no tengo ningún componente creado, pues vamos a crear ¿no? Disculpad por la comisión, pero sí, pues básicamente mmm, este es el un nuevo componente, donde, ser, donde está nuestro campo nombre, que todos los eventos, por ejemplo. Y cuando desafocamos el campo, ya nos queda una serie de, por ejemplo, nos queda el nombre. Quizás el nombre que aparecerá en la tablita de. en el menú de, del bugging. Ahora una descripción, el componente, el por ejemplo, podemos crear un icono, eh, y podemos explicar la versión del componente, si por ejemplo lo que estamos haciendo es de un componente de antiguo, que lo a un componente de la versión 3.3, pues, no, no necesariamente puede ser la versión 1.1 o la son los ceros, la versión 3.2, por ejemplo, lo que sea. Aquí seleccionamos a qué versión he de yo la pertenece. la hacemos con la 3XX porque sacan 3.3, 3.4, 3... Sí, ahora mismo todas las versiones de la transmisión de eso son intercambiadas. Como que la palabra 33 3. El idioma, aquí en nuestro componente te queda con... Eh, te queda la ficha del idioma, a salirnos de otra luz porque sería al final no, no, no está disponible y sería muy Entonces básicamente lo que le queda es la misma estructura de ficha de lenguaje con todas las cadenas ya insertadas. Lo único que tiene que hacer el usuario es entrar a su fichero y subscribirlo normalmente o ya usar alguna herramienta ¿sí? ¿No? externa. Por ejemplo, vamos a añadirle a partir del inglés y español. Y aquí si queremos meterle algún tipo de licencia, lo del de si un incluir módulos en, en el componente, que por supuesto tenemos con módulo y ya no tanto de autor, electrónico, dirección web, nombre, como por ahora va bien, o para bueno. Y ya hemos creado nuestro componente. El componente eh, componentes que nos permite crear este tipo de elementos, que son tablas, que es una tabla basada en normal. Lista vacía que básicamente eh, el componente te, te crea la estructura eh, MVC pero no te inserta nada dentro. Básicamente pues si quieres construir simplemente un campo de formulario, introducir una API, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces si en, en vez de tener que crear una tabla para, si después creamos, y después no la vas a necesitar, ya nosotros ya te de creamos la estructura. Básicamente pues, si que construir la estructura de Fixer. Parámetros, que son los parámetros de configuración del componente, actualmente sí. no... Simplemente teníamos los parámetros en el fichero de QML para el baque y ya los no tendría que haber cargado todas bueno, son las funciones de, de la que de Yula. Ahora ya vamos a crear una tabla, le vamos a crear una nueva tabla. Ya nos queda, si os fijáis en no sé, la textura que pues sería, con el, la almohadilla para bajar o para bajar, con el siguiente de la almohadilla de lluvia el resto. Es una producción del componente, va a la baja y ya lo dice porque pongamos el diagramas Pues los organizadores. Los ¿no? Son de Eso no lo tocamos, ¿no? el montón de si queremos cambiar motores. si en vez de de vez, Marisán, pincha, porque ya en la cantidad de motores que tenemos como un, un poco de defecto, muy tranquilizado. ¿El efecto para mí se puede o para... Para mí se puede, Actualmente para mí se puede. No soporta ni pobre ni... Bueno, no se puede ni pobre por defecto, se si de que viene a la El eh, protejamiento, si tenemos... Por ejemplo, tenemos un lenguaje especial que tiene un tipo de gasto, que si no soporte de servicio general, un golpe contrasional. Con un poco vamos a tener un tipo de lugar, dejamos que venga. Lista eh, de administrador. Ahí viene eh, seleccionado que vamos a tener una lista una una de, de lista. Pues básicamente eh, vamos a tener la lista de administradores. Así que entonces no número que va a aparecer en, en el menú, Si queda muy bueno pescar para esa lista. Vamos un poco para abajo. Exactamente igual para el número de administración. Aquí sería lo que hace un monitoreo te obtiene el nombre de, de la tabla y te intenta poner aquí una versión en plural y en singular. se quita la S, entonces en vez de los monitoreos sería el monitoreo. Y aquí pulsamos si queremos agregar el mismo del frontend para un elemento específico y para el plural. Un poco más abajo si queremos añadir y el peso para la de los para estar en el campo. Bueno, y gracias a todos. Y pum, está dando a de que grabar. ¿Qué ha pasado aquí? Como sabéis, o quien no sepa los chicos, hay una serie de campos que ayuda a tu pueblo los metros que son los campos Orden, State, Decad, Decad, Decad y Present. Estos campos han sido para el orden, el estado, si se evita un, un ítem, ¿quién le ha evitado y cuándo se ha y quién ha evitado el evento? Es un campo estado de ayuda que nos ya crear por, por usar, usuario, que todavía no tienen ningún problema en, en borrarlo. Pero nosotros intentamos nos recomendar que no lo eliminen, porque parece bien que porque es el estado de ayuda. Vamos a ver un poquito. Pero pasa si ¿sí se elimina este el campo. En teoría no, es decir, simplemente, como pueden no 100% estándar. Simplemente. Vamos a poner el nombre, por ejemplo, el nombre del organizador. está en el trayecto, pero ya no ha igual. Estos son todos los campos que ustedes presentan: los campos de entrada de Yulla, o campo de texto, de texto, y e-mail, los enseñas. ¿Tú viste a por favor? Un poquito, un poquito y más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está. Campo de tiguera. ¿eh? Este campo solo se mostraría si, si nos convertimos va un construir es para la versión 3. Y nuestro comité se hace para 8.000, entonces saldría. Ya que es un campo no compatible, entonces vamos a dejar un campo no compatible para la versión. Para a lo mejor ya lo sabía. Entonces, como no es un nombre, vamos a hacer un campo de tesis. De, no, pero... de la tal? ¿Tal en que el campo? un poco más abajo. Campo, se cuele Básicamente, si queremos y no nos un pico? no un sea que vamos a de ¿sí? No, no. para allá, ¿sí? Eh, básicamente nosotros creamos nuestro SQL, nuestro un CERC complejo entre comillas, y no compréis que yeah, oh. eh, no tengan ninguno, pero vamos a ser más complejos. Creamos nuestro SQL en nuestra query y básicamente lo que hacemos es ejecutar un campo SQL de Yuna de y de un CERC no tiene campo. Y ya nos vamos a la aquí. de estos campos que hemos desarrollado nosotros, sobre todo este, el que más es el que se necesita, que es el que básicamente es de una tabla de Yuna o de nuestro componente con el con este campo. Por ejemplo, vamos a, en, en un evento que le vamos a cargar, la lista de los organizadores. Pues este campo, el cual se va a la tabla de los organizadores, que lo vamos a hacer después para que eh, otro campo de interacción que eh, que, se, que se crea eh, por defecto y el botón alternador este botón alterador es el tipo de botón de sí o no de esta es la última mejor que se ha añadido nosotros nos, son los usuarios y vimos que era bastante útil de hecho se, yo no era, ya ya tiene por defecto así que lo vamos a añadir y ahora otro campo de SQL. Típicos, de in, décimas, de fecha, de campo de texto, especiales, espaciales, ya empezamos una gran variedad de campos. Y este campo será con todo. Nos que hacer otro tipo de, de campos para llenar, sería el valor por defecto. Por ejemplo, queremos que de la propuesta sea meter y por defecto, si no se llama alguna manera. Ya hay una descripción que saldría cuando un programa de la encima del nombre del campo. Si el campo de lectura, por ejemplo, un campo que se genera a través de base de datos, a través de consulta o a través de aguante de el elementos, saldría el campo de estacional. Si, está de a, si no queremos que se mate por formulario, simplemente que se muestre un campo, campo vacío. La si queremos añadir clases a al segmento en el HTML, por ejemplo si queremos añadir una clase de, de bootcamp o, o cualquier otro tipo de dato, sería el campo para añadirlo, filtro, eso se ejecuta después de guardar para que nosotros le tomamos ayuda a qué tipo de filtro usar y nunca conjugar un conjunto de filtros que tienen por defecto, filtraría ese ser Por ejemplo, lo no que permitir que el campo sea, que no tenga, si, que las que no están seguras, pues no para decidir sería el campo a celular. Tamaño, si queremos, por ejemplo, que tenga un número más de 50 caracteres, pues también sería la opción máxima. Y tamaño sería el tamaño del de número de caracteres que afectaría el, el, el campo en el popular. Como nada de esto no, no, no queremos evitar el número de caracteres, bajamos para abajo. Y entonces, estos datos son los datos de listos de formulario y listos de listados. Si no queremos que este campo aparezca en el formulario, simplemente nos marcamos la opción. Pero como necesitamos ese campo en el formulario, lo pues vamos a marcar. marcado aquí que le nombre, vamos a mostrar lo que queramos. Por necesitamos el nombre de, del usuario. Y obviamente lo vamos a la que de ISA para poder verlo en el ISA. En el, el este nombre de aquí lo que haría es tanto en el tanto el fit el, el, el plugin de, de búsqueda como en el backend, como en el frontend, en la cajita de búsqueda. De todo, si no si si se llama Paco, pero no se sería, sería Paco. Pero, eso ayudaría si necesitas más pistol o, o, o cualquier otro tipo de utilidad. animo? Esperamos un mes. No. Si ¿Sí? tengo una duda, comparadme pues, y me preguntáis. Añadimos el campo. ¿Lo ¿No tiene que ¿Yo? ¿Lo ¿Sí? tiene que No, ahora sí. ¿Qué ¿Qué es lo que si no... Sí, porque el no mal que construimos para toda la presentación porque si no, no, no, podría... no, no, que no, no, algo por ejemplo, no, Sí. O, claro. un poco de texto, no, un un de no, no, no, sí. vale, tabla, sería, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Por eso es velocidad ¿no? a <risa> con, el de o con el de la sí. Yo creo que lo vamos a instalar directamente, sí. ¿no, visto? Sí. ya, si te preguntas, es que no me va a Un pequeño, lo ahora, pero no, quedan, 20 minutillos, pero esta velocidad, aparte de esa, es muy Podemos, un poco, ¿eh? ¿Sí? Vale. Los que han tocado ya que quedan 4 los más. Y algunos tienen más campo de la cuenta. Bueno, vamos a agregar. Si no está bien. Lo voy a enseñar por la cuenta. ¿Tenéis la NSQL? ¿Qué podemos ver en ese pool? El problema está en el enyunar que tengo aquí. O sea, que no es problema. Lo vamos a enseñar. Simplemente, pero sí, vamos a estar en ese otro importo. Vamos a estar para Bueno, a ver. Yo la he rotatado para que el campo. de Llegado, ya. Vamos a hacer las cosas. O si para algo. A ver. Yo Sí, ¿no? Sí, no y Esto me parece así sencillo, normalmente eh, si estuvieras copiando y pegando, claro, bastante bastante avanzado. Avanzado. Eh, además de tener que copiar y crear el código, tienes que crear la tabla de base de datos. Sea, Entonces, un poco más engorroso Tendrías que estar sí. en el TSP MyAdmin creando la estructura y luego Vez ya de el código que alto con todos los niveles que tengan de fallos de copia y pega, nombre de, de clases, etc. ¿Este tiene que haber clave externa? Lo digo por, por sí. enseñarlo. Tomar la que cambio en que Sería ver quién ha organizado este evento. but my okay. Relacionar un otro campo con una, una tabla de transporte, la o sea, relacionar con, con un artículo, un banner, una extensión, lo que sea. Un clave, una clave externa es simplemente coger de una, una tabla un valor y ponerlo en otra tabla. Eso, eso, eso, es más. Era tabla? Ahora decimos de qué tabla viene ese que, valor. Sería cualquier tabla. O sea, yo, yo porque obviamente que va a estar la idea, es el elemento único que van a tener los... es el ancla. claro? Y luego para ahora, pues el hombre. ¿Sí? Uh -huh. Y como un elemento va a estar conectado con más de personas, pues aquí tenemos varias. Bueno, ¿Está múltiple? bajamos para abajo? Sí. Esa es misma, lo único que es con este tipo de campo es que nos parece este. ¿no esto era juntar un poquito como, el como el en el fronte como en el backing, para poder. Por ejemplo, tú quieres buscar todo el evento organizado por Juanca, por ejemplo. Seleccionaríamos Juanca en la lista de organizadores y nos quedaría todo el evento para que está valiente. Entonces, añadimos al campo. No. ¿Algo más? Pues vamos a crear el... Vamos a crear el componente, instalado. Sí, normalmente tendríamos que crear todas las tablas y meterle todos los... De hecho, me Entonces Esto sería menos con internet. Sí, normalmente estos pues son cinco minutos si tienes ya planteado la estructura y sabes lo que quieres hacer. Cinco o diez minutos. Sí, yo me Para poder, aparte, mostrar una, una de las cositas que estamos bastante orgullosos, vamos a usar uno, el SQL nuestro. Ahora, vamos a crear otro componente. De otra de las funcionalidades que, que tenemos que, que poner porque muchas veces necesita migrar un componente que ya existe, ¿no? Y ese componente puede estar en 1.5 y, tiene, y tienes que hacer un trabajazo enorme en pasarlo a 2 .5 a, entonces pensamos que como ya tenemos los modelos de, de anteriores y no cambian demasiado de una vez para otra, coge la, la tabla del, del, del, del MSQL y la importa. Eso lo que hace es coger toda la estructura y crearlo en un componente, que precisamente construir y instalarlo. Tienes que hacer algunas modificaciones manuales porque la clave externa no, no sabe hacer dónde va. No, no viene en la acción SQL, pero te ahorra todo el trabajo de recrear la estructura entera. Yo creo que Tenemos dos instalaciones diferentes de Julia, que tenemos que crear dos componentes diferentes, uno para cada versión. Tenemos la opción de crear, si tiene campos diferentes, podemos crear dos componentes totalmente diferentes y exactamente, exactamente igual. Simplemente construyendo un componente y la en la configuración y seleccionando la otra versión y, y volviendo a construir, simplemente queríamos el componente en el momento. ¿Puedo estar construyéndolo con palo y piedra. Este el nuevo de Lo que hemos ha sido de, construir para que se vea lo rápido que es este, Pero lo vamos a hacer ahora. ¿Te hago el, el descarga que no se pueda ver? Bueno, seguramente. <risa> seguramente hay algo. ¿La borrada? No hay ha nada. <risa> a ver, vas a hacer otra. ahí? Ups sabéis que lo hemos quedado A ver, de... a más a Este es... El yo Hay que construirlo entero, lo sentimos. Vamos a acabarlo porque supongo que tenía que estar bajado, pero no <risa> ah, está. Como decimos, con una conexión normal un sido lo que pasa es que mm, esto desde el nuevo de ¿No? Un us usuario da fe que estos son... un un campo más, simplemente para que veáis cómo se Es que como era bastante más amplio y tenía más campo, ya está todo eso de aquí a bien? Sí, sí. ¿A bien. Bueno, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Qué hay un Eso sí lo bueno. Pero Sí, pues se ha mejor no estaba bajando nada pero sí. a lo mejor la, la, se está subiendo ya. si está subiendo algo o a lo se mejor, se mejor lo, lo ha bloqueado Ay, bueno a ver, eh, bueno, va a aplicar un poquito más la interfaz eh, imaginaos que creamos el título por encima de de la ordenación ¿vale? sin ningún problema imaginaos que creamos otro campo de texto y cambiarlo de este y, y cambiarlo de aquí clicaríamos este botón y duplicaríamos el campo pero no, no es no, el autor o si sea, el autor no y aquí tenemos el campo copiado se daría exactamente igual y si permitiría por ejemplo, se llama sentir para la cara externa cosa, y cosas así sí, sí no puedo traer aquí una serie de. los nombres de las personas mayores de él, como la gente que tenga. Eso sería mejor con el campo SQL, ya que el campo SQL te permite hacer select de lo que tú quieras. Así que la es un select normal, sin ningún tipo de filtro. En ningún tipo de filtro. el campo SQL sí te permite hacer. cualquier tipo de filtro? Exactamente. No. No, actualmente no. ¿Y puedo cambiar la serie cuando me convenga de cómo está la configuración para que una de misa, no haya que saber cómo se puede hacer la serie? Lo que afecta a este campo de JURLA es el, la query en sí. Es decir, que no, no son parámetros diferentes. Una no query. Exactamente. Sí, sería select, clic o prompt, lo que sea, web, lo que sea. Entonces, pegarías esa query en T. Si quiera otro tipo de consulta se traía un consultado totalmente diferente. no que no, se puede, no se puede pasarse de, en tiempo de. Eh, o sea, sí, eh, pero eso ya nos haríamos ya en la API de Junga. Eh, hay un parámetro en de la clase de plataforma que lo que hace es cambiar los atributos de ese, de ese campo. Ya tienes que cambiar el atributo query, que es el atributo que, que especifica que query quiere ejecutar. O, o, por ejemplo, modificarlo, o, añadir un, o añadirle cláusula dependiendo de, de estado pero que la has y la política organizar, pero si de bueno, toda la gente que tenga la perspectiva mayor de los de su sacan que tenga una vez de la, la, la. Eso es, pues, no lo puedo hacer, ¿no? Sí, con, con, con, con... ya sería modificaciones el... del código manual. La perdón, he puesto la al móvil para no la batería. La... Sí. Si te datos una vez que tienes la tabla, hacer una carga inicial de datos, imagínate, o sea, yo voy a hacer una tabla que son estados de un proyecto. Uh -huh. ¿Vale? Y yo sé que van a tener 5 estados fijos en un principio. Eso lo puedes configurar. por completo que actualmente? Es decir, sería ya en el nivel de instalación que tenemos. porque sí, ese se puede en el género modificar? Exactamente, modificar eso o mmm, modificar la instalación que genera componente para WhatsApp para Telegram el cual, el que también viene a perder un de datos de esta tabla que ya quedamos si todo el día se estaba previamente se, se puede verificar para meter datos para... No, no, no, digamos, digamos que ellos crean las paredes iniciales y luego mm. pueden tener una serie de datos que sí, eso sería verificándolo si puede decir así va más rápido lo mismo. vimos ¿lo que se puede si le he puesto la conexión al móvil pero es muy buena la forma dirección, vamos a crear un par de cosas más ¿Y los componentes han realizado con la ¿Qué ¿O, no? ¿O solo lo Solamente clientes, permitimos, eh, no permitimos, sino solamente soportamos los SQL. De hecho, ayer creo que recibí un, un ticket sobre esa consulta si, si, si decimos, si la gente puede importar un componente, pero el código en sí. Y eso es una tarea muy difícil, puesto que hay que leer el código, copiarlo, es una tarea muy complicada. Y... Claro. Sería siempre antes que se sí, por ejemplo, eh... para la los los Exactamente, y... ¿Sí? nosotros lo que, lo que haríamos es que queríamos toda la funcionalidad que tú necesitas, cruz, es decir, para formularios, que tu componente básico necesita. Ya si necesitas más funcionalidad más, más, más extendida, necesitas poder hacer esas esa modificaciones. Porque... Sí, sí, no, bien, no no Porque es, un, es muy difícil abarcar todo lo que, lo, todo lo que todo el mundo quiere. Porque esto te permite, digamos, ahorrar tiempo en lo que eres. son tareas básicas, tareas repetitivas que siempre vas a tener que hacer. Eh, eh, más que una herramienta de, de, de cambiar componentes completos y funcionar al 100%, es decir, quedan componentes funcionales, lo que pasa es que te creas lo que es la estructura. Si tú necesitas, como tú dices, sacar gente con nómina de 2.000 euros, son consultas mucho más difíciles y aparte si necesitas mostrarlo de, de una manera especial, es más código que, que tú necesitas evitarlo. Y, por ejemplo, con, esta, con nuestro soporte técnico te ayudaría a ello. Si te, te recomendaría manuales, tutoriales, te buscaría cositas para que tú, puedas, aparte de construir componentes de multitablas puedas seguir con ese desarrollo eh, tú, manualmente tú, si, si eres capaz y si tienes habilidad. O Entonces, sea, componentes no solamente para tres componentes, sino también te ayudamos en, lo, en, en, en el siguiente paso que es el desarrollo 100% del componente. Vale. ¿Y ahí un diseño la hacemos un diseño básico, que básicamente eh, el backend es el de Jumla, así no modificamos no nada del backend, y el front hemos intentado que sea similar al, al backend. Ahora lo vamos a mostrarlo ahora. Imaginaros que este es nuestro componente de eventos que no es como el que tenemos pensado antes, eh, con nuestras dos tablas, y básicamente si queremos construir el componente, pues sería crear. ¿Le estaría creado? Como podéis ver, no es, con, con una versión real no es tan dramático. Básicamente lo instalamos No lo veo aquí. ¿Han visto que esto crea la fauna? Sí. No, no, no, no, ya está creado automáticamente. ¿Y cuando se crea? Instalación, exactamente. ¿Cuándo sí. sí, básicamente usamos el framework de Yula para, para, para crear ese. Y si, por ejemplo, mmm, tiene una tabla ya creada con este componente y se te ha olvidado, por ejemplo, crear un campo, en la tabla, por ejemplo, de la tabla, se te ha olvidado el campo fecha. Y se ha olvidado. Pues, simplemente, creando la tabla y construyendo el componente, nuestro componente ya te actualizaría, en vez de borrar la tabla y volver a crearla, simplemente te añadiría el campo. Que de hecho, ahora la vamos a ver. Para que... pero Exactamente. Pero no necesita la... no Exactamente. No, no he perdido el rato ya crear esa tabla. Simplemente esa columna estaría a cero, estaría poniendo valor por defecto que más se vuelve a soportarse. No es no, no, no no no tan ningún error. Bueno, vamos a poder ver el componente saldría aquí en eventos. Aquí tenemos nuestro. Simplemente por formas pues, campo de texto. Como podéis ver, también ofrecemos permiso. El ACL, El ACL, El cual, por ejemplo, para el público, cuando nadie puede crear evaluar, evitar, evitar el y aguantar, ni editar, ni editar los testados, ni editar sus propio elementos. Y para otro tipo de de usuario, por ejemplo, el administrador, pues tiene su poco permisos permiso heredado de la modificación global de Yubla, con la cual sabéis que pues, se puede modificar. Por ejemplo, que vamos a permitir que, los que el público pueda borrar bueno, ah. si quiere, por ejemplo. Para casos más complejos de ACL, necesitaría también una configuración un poco más, una modificación un poco más extensa, porque el ACL es algo muy complejo, sobre todo de tratar, y había falta como más extenso. De modificación. ¿Sí? ¿Sí? un poco el paso. ¿Cómo sí, sí. Vamos a paso? Paso? Sí, sí, sí. Vamos a ya vamos a Ya vamos a, hablar, vamos a hablar, ah, Vale, vale. vale puede ver un poco la estructura por dentro? Sí, claro, claro, sí. Como podéis ver, es un componente. Básicamente, aquí estaría todo el código asociado al editor, los, los módulos, que básicamente es una carpeta, los ah, aquí está dentro de módulos. Ahí, seguro. Ahí sí, sí, estamos seguros? ¿Y ahora? <risa> eh, como podéis ver, la estructura de luna de del de AMI, sin ningún tipo de cosa para... lo mejor lo que podéis ver es el instalar? está ahí. Estructura. Cuando solamente escuchamos así en inglés y esto es lo otro que leemos otros componentes para que el campo de cada una intervendrá el por ejemplo puede haber una tabla con una serie de potes un motor de ordenamiento aquí por ejemplo y te parecerá aquí dice campo Cambio, eh, pone toda la estructura, el, el nombre del campo actual, el nombre del nuevo, nuevo nombre, es eh, sí, decir, eh, tanto este de como este, que es algo que está igual, y que es no, el nombre que no me tenía antes, porque lo que nosotros hacemos nos es un histórico de cambio. Imaginar que nos presenta la base de comparación con el campo título a la baja, copy a la baja 1. Este, este es eh, el que ese campo. ¿Eso a los tres? ¿Te Con los campos medios. Hay un campo de Yuca que es lo que te imagina es la ruta. Con los precios que tú quieras hacer, ya sería. ¿verdad? Módulo de plugin, formación a los plugins y el módulo que crear en un momento, pero que sea... Juan de Aventos, en la estructura de... de Júgara. Se va atrás? atrás. ¿Está va de que hay, el nombre, y la bien? ¿Está sí. bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está la ¿Está el ¿Las búsquedas son de los dos tipos? que tiene Jumla? Las búsquedas son de SET, no de Smaster. Porque de hecho no estábamos muy seguros. De hecho, cuando implementamos esto, no hay mucha documentación actual sobre cómo usar Smaster. Le menos más información sobre SET y creo que es la más estándar para Jumla. Aquí más creo es que se, se va a dejar a un poquito. Bueno. Ahí ahora mismo lo que hay es un tutorial de cómo hacer el, el, el, sí, el, el, el wiki un, un, un ser de la comunidad si sí, sí, sí creo ese tutorial. Y eh, va este puede ser el pronto. Pero por ejemplo de modos se llama como el de eventos. Eventos, no sé cómo ¿no? lo abrir. Está recién formateado. Pero sí. eh, eh, lo estoy diciendo. El celular es lo que nota, ¿no? No te lo hago bien. No. Gracias. No. A ver, pero me guardo algo. Este es. ¿Este es? Sí, sí, sí. Vale. ¿Cómo podéis comprobarlo en el nuevo programa? No. Eh. <risa> eh. Compañero, eh, bueno, el código, a pesar de que es rodeado y que se pase con los programadores, es un código de Yuna, y va un poco más de clases, de excepciones. Clase, por su tutor, la función que la llama el estado. Bien. Es en el territorio hay comentarios, obviamente, pero hay comentarios. Para que la gente sepa qué hace Catalina línea el código para que la gente aprenda, que es lo importante, la gente aprenda cómo se desarrollan un componente. Es una de las cosas que... La viendo, o sea que que que componente no se lo ha dado la tiempo, sino también que se le enseñe. Vale, eh... ¿Perdón? Perdón, vamos a ir con lo tuyo que... Háblen eh, de... De la misma la hacer un cantidad de componente. claro Eh... Ahí, ya hace que se Yo no de es no la la decir, y buscarlo. ¿Y ¿No? eh, ya está? Y pues ya sale aquí. Ahora, ya veo un, un no Sí, claro. Eh, al igual que que anteriormente, te permite crear el orden de los campos. si quieres que se antes, te permite también hacer eso. ¿Pero No, no, ya ese campo y luego hay un un iconito. De hecho, es más fácil que el a mano izquierda, que simplemente lo que hace es que lo seleccionar y te se permite moverlo a pegar. ¿Quieres también esto? Un evento. Tres, era un evento. Vale, ¿vale? Organizadores. Ahí. Como vais ver, selecciona a izquierda o a derecha. ¿eh? Sin ningún tipo de... ¿Qué deberías de comunicar en el campo? Recordamos que eso estaba en la otra tabla. Exactamente, no, no había información. Incluso si es la de Mara. No, no. ¿Puedes tener que está para el formulario? Actualmente no, es si decir, nosotros tenemos una que es para el formulario y otra para los permisos para que no seamos borrosos a de la vista. Porque el, el input es eh, eh, eh, muy largo, y de hecho cuando lo veamos, dijimos vamos a, a, a cambiarlo. Como podéis ver, en la tabla se ve todo, se ve incluso el, el nombre del manejador, es si, decir, se solen los datos. Tiene organización, tiene búsqueda, con PP vamos no está. no está? no busca no ¿Por qué no está? no no no Modo manager. Esto la Básicamente estamos configurados en modo este normal para poder decir lo que... He y por lo que he ¿Vale? Entonces vamos la de Vete a módulo otra Con, sí, el sí. Sí. El eh, con un top. Te voy a de aquí. ¿Sí? Y el, otro, el, otro, el otro. No. Vale. Lo el de este. Bien. Vete a a En Como podéis ver, sale aquí cuatro a nosotros hacemos tenemos tres tipos de contenidos que son Custom, si queréis un texto de la CTV de cualquiera, eh, List y Item. List básicamente es utilizado, si hay para los famosos generales, y Item, si queréis mostrarlo, un elemento específico. ¿Dónde? ¿dónde? A no la, a, la, a, la, a, la, a ahí a Ahí básicamente eh, ponéis el código que queráis y el módulo que queráis no queréis que vos déis cosas de componentes que sean un código HTML como para que el módulo y el módulo ¿Sí, de ¿Qué tabla queréis? ¿Qué campo queréis mostrar? Los operadores de juego del campo Londres. Ahí está. ¿Y? Pues el offset y el link, básicamente cuánta gente que hay cuánto que hay saltado y, y cuánto que hay más. Y ítem. La, la tabla que hay que dibujar y el item en sí. Esto bueno, posiblemente se mejore el aparato respecto a este tipo de cosas que más amigables se seleccionen el organizador, como se selecciona los, los los destacados, o sea, pero la primera es que es más elemental ¿Y cuál? ¿Qué tipo de conferencia era? ¿Qué tipo de conferencia era? Era un ID individual, un, un, un ¿no? A ver. ¿Un ID individual? ¿no? crees? ¿Lo un ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? sí, ¿Lo ¿Vale? Como podéis ver, con de educación? Ah, vale, es por el idioma que Sí, es eh, el idioma también Como ¿tato? podéis ver, se ¿Sí me eh, el campo. se me el usuarios general. Porque la creado, el nombre y carro tiene. Es parte de diseño. Y ahora vamos a crear un edificio de minuto para que veáis como se realiza el, el problema de ¿Vale bien? Bien, Estamos ya justico, ¿eh? Vamos. A ver, eh... a ver. ¿Se podrían tirar cuánto un código tiene esto eh, para la imagen de este vehículo una vez más, la Si tu componente tiene eso, sí. Si no, ya sería modificar el código. Claro, lo que es, nuestro módulo, el módulo que nosotros creamos es para mostrar cosas de tu componente. Decir, si tu componente tiene un listado de vídeos, el módulo mostraría esos vídeos o un vídeo en general. Si tiene un listado de páginas, pues mostraría o una página en particular o un listado de páginas. Es decir, el módulo que nosotros creamos es para mostrar elementos del componente, que ya, ya te crean el tratamiento. Campo de tipo, sí, exactamente. Un campo sería un campo. Sí, pasa que lo, lo, lo que te hace actualmente con Fanny Crédito es básicamente te, te da la, la URL de, del vídeo, sea un vídeo o una imagen. Si quieres que se te en vídeo de YouTube y quieres que se vea el, el vídeo en sí, eso ya sería modificaciones que habría que hacer en el código. Es que no hay campo vídeo, creo, en Joomla estándar. Creo que es el Media Manager. Media Manager, pero eso, eso no, no, no muestra nada. Mm, no sé si te pone un reproductor. Creo que no, Creo que no te pone un reproductor. Es creo que los eh, campos que no. nosotros soportamos, además de los nuestros especiales en la colección y demás, son los que soporta Joomla. Y los que son los allá Pero si no hay un campo vídeo en Joomla, que no lo sé. La no, no. ciencia es cierta no se guste ningún vídeo. Algunos suena que hay un campo vídeo en Joomla, nativo... No, no. A, mí sí, a mí no me suena nada. Exactamente, eso sería, sería modificación en Calle Café al componente después de, de, de construirlo. A ver, sí, video, el... traga, pero yo sí, pero, es... sí, si tú... pero el campo sí, sería... pero el campo vídeo sería... El problema es el que ya no, pero me refiero a campo vídeo, ¿eh? Yo no tengo un campo vídeo, que te le dice la, la, la tag, sí. Es que bueno, no, no este grupo no lo sé. No, no, no, no Bueno. Como podéis observar, aquí tenéis que eh, es bastante similar al de al del backend. Y la herramienta search, search tools como el, el backend. por ejemplo, queremos ver un evento, un evento de Juan, que está este, y si tenemos un evento de Juanca, no tiene ninguno. Entonces te, te simplifica mucho la vida a la hora de los filtros porque ya no ya son modificaciones que, que no tienes que hacer, ya es tiempo que te ahorras, tiempo que te sigue ahorrando. O sea, es algo muy útil a la, a la hora de si queremos estar listados por un tipo de campo o cualquier tipo de Sí. ¿La cadena que sale arriba del project? el project? Eso es que falta traducción probablemente. Que sí. se haya colado de alguna manera, se, se falte. Sí, sí, es, claro. un batch, es un de... patch, es un patch. Pero tenemos un patch porque el componente no nos pasa en español, ¿no? Y en inglés. Ah, también. O Esa es la cosa que quería enseñar la pichera de idioma y una pregunta si se crea con el título de evento o de la persona en la se crea con el, el, el ID, con el ID con el ID del de ser de de, exactamente si, si ya queremos no se si quiere para un alias lo que sea ya sería utilizar el código? de la tabla o de los datos ¿Qué te al fronten. Esto, por ejemplo, esto de aquí, esto le queda el, con el, el alias de, del menú. Eso lo hace yumla automáticamente. Si, por ejemplo, si lo que quiere hacer es entrar aquí, Juan, o a ver le añade un 1, que es el ID del, sí. ah, vale. del ID. Siempre el ID a, sí. el Eso ya hay que hacer manualmente. no se permite. por ejemplo, un campo alias o lo que sea. Yo quería preguntar sí. eso es una cosa de que yo Amor Anea preguntado antes. Que, en, eh, ¿Por qué los alias de Jumla, si lo sabéis que yo no suelen funcionar hasta que va a a un documento? Un artículo, un componente cargo, cualquier cosa. Porque los alias es algo que aparece algo, algo en en la base de datos. Entonces, cuando tú le pasas ese alias, lo que hace Jumla busca un ítem de menú que tenga ese alias. Porque el, creo, que, creo que el comportamiento básico de, del ser, si no te equivoco. El router tiene que ser de alguna manera, pero no tiene que realidad. Claro. No tiene manera de que tener de un, un identificador que puede ser. Por ejemplo, Sí, sí, el nombre entero sí pero eso ya tenés que modificar eh, eso tenés que añadirle un campo alias a esa tabla o, o generar un alias a través del nombre por ejemplo y luego en tu fichero router de este componente permitir leer ese alias y permite, permite cargar el elemento cuando sea el alias. Así es, son modificaciones que, que hay que seguir haciendo. Son modificaciones que no, se, no son universales, es como lo ha dicho mi compañero, tratamos de abarcar todo lo que aportamos. El parámetro tiene que estar dentro de la URL que puede indicar que se vaya a punto. ¿Cómo el parámetro? ¿El alias? No, cuál es el evento realmente lo que estoy diciendo es que va y se este muestre sí el bueno, 2 ah, el el, el doctor, doctor, doctor. Sí. No lo puedo para por sí, el área como nosotros claro. no, bueno, bueno, no, no, no, pues, le pues, eh, hablando plata, en este me un con el Olimpo. Exactamente. Pues eso, no sería? creo que no, porque yo no, no te metes esa variable en el router. Yo no, no, no te esa variable en el ruta Creo que sí. Sí, porque eh, tú ten en cuenta que el componente lo que hace, el componente recibe lo que Jumla le envía, Y entonces Jumla es el que tiene que a la, la, la ruta. A menos que el día tú te sobreescribas el router y... ¿Algo más me voy a enseñar? No. Pero filtro. ¿Qué esto me he a enseñar? La búsqueda. Ya lo Vale, pues, creamos el evento, el, el plugin de, de búsqueda, lo activamos y creamos el módulo de, de búsqueda de Joomla. El search, no confundir con el smart search mode porque no funciona, no, no, no es el mismo, la misma funcionalidad. Y ahora por ejemplo, si buscamos aquí banca. Como podéis ver, busca en, en toda la base de datos y simplemente muestra los datos de Juan. Buscando, si buscamos Juan, por ejemplo, hay organizadores está así o Jumla de Málaga. No encuentra nada. Y no sé por qué, porque a lo no... Porque no, si no está puesto en el campo, ¿no? Si buscas Juan, por ejemplo, si muestra dos, es Juanca y Juan. Puede, eh, con esta casita de aquí puede delimitar si quiere buscar solo en el evento, tax, por ejemplo, ¿no? Así que solo busquen tax. Ahí no mostraría nada. Puesto que no, no está buscando en el componente que tiene ese tipo de... Si, por ejemplo, buscamos solo en el evento, si mostraría dos, los mismos resultados. ¿Es que Necesitamos lo de sí. ¿De puede? Sí. Bueno, vamos a parar. Por eso. No tiene un Lo que vamos a hacer es enseñar los documentos antes del de el, de el, el, reconstructor de componentes. no Vamos a bajarnos una extensión muy popular. No, Victor, la ¿La no, que creo que la conocen. No sé escribirla Que creo que hemos comentado esta mañana que todavía no estaba siquiera en 3.0. Pues si el dueño de VIRTOMAD decidiera mañana, oh, venga, me voy a expresar a la 3.0. Lo único que tendría que hacer es coger. Bueno, lo único, tendría que hacer más cosas. <risa> ¿no? Lo primero que tendría que hacer es ¿eh? bajarse su propio componente, irse a componentes listos, crear un nuevo componente y agregar nuevo componente. ¿No va a haber alguien a hacer? ¿Y con un módulo, por qué? No, no Claro, no puede. En la importación de SQL. En SQL, ¿vale? Acá vamos a coger el fichero de SQL. Como me cuenta que mi amigo usa software libre aquí, entonces. Escritorio, puedo? Sí, ¿no? o sea, tenemos el fichero, vamos al escritorio SQL, a ver. lo abrimos, le dimos continuar, voy a tardar un poquito a la hora ahora procesarlo. que piensan una película de la porno y no de la porno. importante. <risa> <risa> Como aquí vamos a ver, se han empezado todas las tablas. Hay unas cuantas tablas. O las tablas que tienen el componente del idioma. El idioma. Unas cuantas. Unas cuantas tablas. Como podéis ver... Uh, eh, sugerimos campos, como son sea, los campos de Joomla, ID, State, check Checkout check out time, porque quizá aquí está aquí pues no, yo no sé, aquí no hay, pero hay, otro tipo de ideas, se llama de otra manera se pueden se pueden importar o no, si ya es vamos a importar, si lo tiramos internet. Bien. Y ya tenemos nuestro componente de Virtual para nosotros. Con todas las creadas, todos los campos. Muy sí no me <risa> vale, todos los campos. Y si... Obviamente muy básico, si lo, con la estructura básica de, de WSEN no, no tiene tienda, no tiene nada. Simplemente la no estructura. Se, baja, que la torre, eh, que el torre, vale vamos a que que el a el que el que el por tanto, la cámara se crea la estructura y ahora sería la porción. de, claro, claro, código, claro, de... de empezar a borrar el código. Pero, por ejemplo, ya te ha borrado la mitad del trabajo. Si, si tú tienes ya tienes la estructura sí. en el SQL, lo subes, lo tienes todo y ya empezas a trabajar. Que, como puedes ver, si el DCLV está mal, si utilizas esto, sería: venga, ya tengo esto, vamos, vamos, vamos a seguir trabajando. Simplemente se preocuparía de lo que te interesa, que es el código. No replicar tu estructura, coge clase, copiará, renombrará, coge clase, es eso es lo que buscamos. Una base a partir de la cual tú solo tengas que centrarte en. Y aquí están la todas las revistas, la, no porque no. Aparte de que hay que configurar las pistas que quieras y demás. Pero en mi caso sí están todas. Voy a comprobar. Voy a a la vista. Empezamos a probando. No debería fallar. Uf, sí que todo. Sí que falla. O sea, directo otra vez. Directo. <risa> bueno, en teoría nos fallaría. Y no, que tiene. Y vamos a dar un poquito más de publicidad a esto de Jug de Málaga. Como sabéis, está creado, por lo menos Alex cual ha creado, nos vamos a hacer un apoyo, porque estamos muy importante para la unidad de ayuda, tener este tipo de, de, de equipo y de, de gente que se ve igual que está con esto. Y por mi parte, y creo que con la de Andrés, vamos a dar la por terminada, y queremos nos una hermosa foquita, pero la gracia venir. Muchas, muchas gracias por venir. Si tenéis alguna preguntilla, alguna pregunta, todavía tenemos 10 minutos de dudas. ¿Por qué? pregunta dura Por aquí, si no, por aquí, por email, por las redes sociales. No tengo una duda, es que está viendo la estructura de sí. es el componente, y según está bien, el developer y una, hay personas que ya no se instalan, no pero no los clientes ya no de manera de, de limpiar el código habrá, porque creo que en el 2.5 sí se usa el 25, el, el, de hecho, habría hablado, que, que limpiar un poco el código antiguo del 2.5 que tenemos para ir el código antiguo y los helpers también el se tienen en cuenta la, la, eh, lo que hay lo creo que sí es eh, la manera de Ten en cuenta que, que los componentes se han remodelado sí, completos, sí. que son de hecho la forma parte de, de, del equipo que, que dirigía ese proyecto eh, de remodelarnos, pero hasta que no se publique, no queremos meterle mano directamente a eso, pero es pues, una la de las prioridades. Porque no. queremos hacerlo de la forma claro. claro, en cuanto se publique, eso es que creo que será la, la siguiente, la 3.4, me parece que es cuando está... La 3.5. Pues, en la 3.5 seguramente les vendrán Todas las la modificaciones y ya se perderán todas las la clases Legacy y todo, y entonces ya sí que vamos. No, eso me hiciera no. la 4, porque rompería no, la botella roja. La, la. Ah, claro, porque la 3.5 eh, sí. y el otro puntos tiene que tener. Probablemente a partir de la versión 4 ya no usamos no no, la nueva estructura Jumla, la NVC, ¿Uh -huh. que me dan mucha documentación sobre el sobre, funcionalismo. No, no, no. En realidad no podemos hacer nada porque tampoco no hay como no, trabajar en eh, el... Por supuesto, no nos había venido muy bien para explicarlo. ¿no? <risa> ¿Alguna preguntita más? Nada. Ah. Pues vamos a echar la vuelta y muchas gracias por ahí. Gracias. Tengo más preguntas si queréis. Gracias.